Buenas tardes, es para mí un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este curso de bioética latinoamericana impartido por profesores del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque de Colombia. Los estudios de bioética son interdisciplinarios por pura característica, además tienen en cuenta todos los factores culturales y multiculturales de las sociedades actuales. Las bioéticas latinoamericanas nacen en la década del 70 del siglo XX en América Latina, en un principio muy influenciadas por el principialismo norteamericano, pero con dos marcas de identidad. La primera, la búsqueda de un concepto de vida mucho más amplio que una mirada exclusivamente bioclínica o una mirada biologista. Y la segunda, la necesidad de la intervención social. Nuestra comprensión de la bioética es multidisciplinaria, pluralista y laica. ¿Esto qué significa? Significa que aquí acuden no solamente conocimientos de provenientes de diferentes áreas, sino que también tenemos en cuenta los saberes, las epistemologías y las prácticas. En el área de bioética y ambiente del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, eh, nos preocupamos por entender el origen de los dilemas éticos y bioéticos que emergen de las relaciones de las comunidades humanas y el ambiente. Hemos propuesto dividir el seminario en tres grandes módulos. En el primer módulo de fundamentación abordaremos las nociones, los conceptos centrales en relación con la bioética las aproximaciones contemporáneas en torno al surgimiento de la misma, los marcos de valores y principios y distintas propuestas metodológicas, por ejemplo, la metodología deliberativa para acompañar los procesos de toma de decisiones en bioética. En un segundo momento, en un segundo módulo, analizaremos los conceptos y desarrollos de la bioética latinoamericana a partir del de análisis de sus problemas y sus métodos, a partir de el análisis de una cartografía en torno a las bioéticas latinoamericanas, distintas críticas al universalismo abstracto y al eurocentrismo moderno y, por último, el análisis de los dilemas y conflictos que se suscitan en contextos de inequidad, desigualdad y pobreza. En un tercer módulo llevaremos estas discusiones y nociones teóricas a escenarios prácticos de toma de decisiones en las áreas de bioética y salud, bioética y ambiente, bioética y educación, analizando problemas concretos en eh, los contextos de nuestra América Latina y del Caribe. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pues es una experiencia que van a tener ustedes con profesores que tienen toda la experiencia en la formación de bioeticistas y esperamos que tengan muy buen éxito dentro de estas actividades para bien de todos. Muchas gracias y hasta pronto.